Lorenzo de la Cruz, vocero de los técnicos de la Regional de Educación 07, dijo este martes que no aceptarán el manual de puesto que implanta el Ministerio de Educación. Jamás van a acudir a ese llamado, porque esa, esa orden departamental 62-2018 viola completamente la ley 697 del Instituto Docente. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a acatar esa, ese manual puesto que ellos están poniendo, tratando de degradar a los técnicos regionales y distritales, bajo ninguna circunstancia. Nosotros no vamos a permitir eso y el próximo jueves estaremos en el Ministerio de Educación diciéndole no a las presunciones atropellantes del señor Ministro de Educación, diciéndole no a la actitud arrogante y altanera del señor Ministro de Educación, diciéndole no a todas esas malas situaciones que ha creado en Educación, violando de una manera fragante, la ley 6697 y el estatuto docente. Asegura que la orden departamental viola la ley 66-97 del estatuto docente. Por eso dice que se mantendrán firmes en la lucha. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.